¿Cómo. Ah, ¡Ay, mi música! ¡Música! ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? ¿Cómo se restaura la identidad en amor? Esa es una, una pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué? Porque perdimos la identidad. Entonces, al momento en que nosotros perdemos la identidad, necesitamos, eh, digamos, retomar y empezar otra vez a, a hacer ese trabajo que necesitamos. Entonces, eh, vamos a trabajar este reto. Comienza el día de hoy. ¡Qué maravilla! Empezamos un nuevo reto. ¿Quiénes están dispuestas a, a hacer este, este reto? Eh, a ver, quiero ver yo, quiénes van a estar, ya por aquí me dijeron, eh, se taparon porque no están, <risa> tan linda. Eh, sí, listo, no mire no mire esta clase, perfecto, no hay ningún problema, eh, no estabas preparada para el reto, eh, sí, no sabías, está bien, hoy es el primer día. De el resto de los 45 días donde nosotros vamos a trabajar este este reto. Entonces, eh, no hay ningún problema. Si estás viendo este video, ya está grabado y pasó el tiempo, no importa porque tú puedes adicionarte al reto. Yo voy a dejar aquí eh, una lista. Eh, voy a dejar el, eh, este video. Y voy a hacer un, una lista de 45 videos donde todos los días vamos a trabajar un tema. ¿Cómo se llama el tema? Eh, eh, se llama ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? ¿Cómo, hola Isladora, qué rico que estás acá. ¿Cómo restaurar mi identidad en amor? Esa es la, la pregunta que nos estamos haciendo y el título del día de hoy, día número uno, es ¿Cómo hacer un pacto con Dios? Porque para nosotros, trabajar con amor y para tener el fruto del Espíritu Santo, necesitamos hacer un pacto con Dios. Eh, y ayer habíamos hablado, porque también ese video está también aquí en, en YouTube, y habíamos hablado de que nosotros eh, teníamos que restaurar la identidad en Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos lleva al amor, porque Dios es amor, Dios es amor, y, y en el amor es que nosotros tenemos que trabajar y recuperar esa identidad. Después de este corto receso, voy a empezar por Instagram, porque me he dado cuenta que los que están aquí en Facebook y en YouTube, eh, es, tienen que esperar que yo haga todo el proceso y he notado que se pierde como esa esa, esa introducción entonces eh, ahora sí voy a empezar por instagram para los que están en el en el en el face en el oh my God, en instagram vamos a comprobar la conexión entonces ya tenemos instagram ya tenemos el el, el Facebook Live y ya estamos en WhatsApp con el, con el link. Si deseas ser parte de la comunidad de la Escuela Cuántica Mía, entonces eh, entra el link eh, que está aquí en la bio en, en Instagram y aquí en el debajo del video te voy a colocar el link para que entres al grupo de WhatsApp donde estamos estableciendo una rutina diaria de los próximos 45 días para poder hacerlo. Y es, es También este reto eh, me gustaría que invitaran a sus amigos, a sus um, amistades para que sean parte del reto. El reto pueden darle este link que está aquí y decirles regístrate ahora mismo al grupo privado de WhatsApp y ahí vamos a establecer una rutina diaria durante los próximos 45 días para poder restaurar mi identidad en amor, en Cristo Jesús, con Dios, hacer un pacto con Dios. ¿Cómo hacer un pacto con Dios? ¿Cómo escuchar a Dios? Porque definitivamente, si yo voy a restaurar mi identidad en amor, yo tengo que hacer un pacto con Dios. Y esto va a ser de cada una de ustedes. No hay intermediario solamente es una conexión directamente con con él, no es que yo sea intermediaria o que, no, es que esto es una, una comunicación y para eso entonces viene siempre la pregunta que hay en nuestro cerebro y es, ¿y cómo uno hace un pacto con Dios? Marimelda, explícanos ¿cómo lo hacemos? entonces eso es lo que vamos a trabajar eh, me preguntan por aquí, Marimelda ¡Viva México! ¡Eso! Que suene, que suene la bandera. <risa> Póngale bandera mexicana esto, que, que esto se está poniendo eh, muy bien. Eh, por favor, es muy importante que compartan, compartan este video eh, en las redes. Listo, voy al grano. ¿Cómo hacemos un pacto con Dios? Tenemos que, hay una señal. Uno, yo les voy a mostrar la imagen. Yo se las paso eh, ahorita de esta es la imagen que vamos a trabajar. Entonces, tenemos, vamos a, a ponerlo acá, tenemos un pacto con Dios, una señal 1 y una señal 2. Tenemos dos señales y cada señal tiene unos requisitos. Entonces, esta primera parte la vamos a trabajar. Señal número 1. ¿Cómo quiero hacer un pacto con Dios? ¿Qué es lo que siempre nosotros estamos aquí? Esto es todo lo que hay en el mundo. Pero yo necesito hacer un pacto. Es como cuando tú te casas, que necesitas escoger un marido. Usted no puede casar con cinco dentro de esta cultura. Y Dios dijo, un solo Dios verdadero, y el resto son Dioses falsos. Y hay un solo Dios verdadero. Tiene que escoger uno de todos los que hay ahí. Primer señal es una decisión. Recuerden, mujeres, esto se los voy a repetir todos los días, durante 45 días. Tú tienes que hacer elecciones. Vas a escoger un color y ese color va a ser Dios, el único Dios verdadero que existe. Porque no hay sino uno solo. No hay sino uno solo. Y usted tiene que escoger, de todos estos dioses que hay, falsos, usted tiene que escoger uno. Escójamelo, por favor, Carolina. Morado. ¿Qué tengo que hacer con el resto? Es muy importante que ustedes vean las acciones, los movimientos, porque estos son hábitos que vamos a establecer diario. Usted se levanta abre los ojos, y cada día que se levante, usted toma una decisión, porque nosotras las mujeres, todos los días tenemos que tomar decisiones. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar? Un, un pacto con Dios, con uno solo, que es el Dios verdadero, el resto son falsos. Y porque, cómo tengo que decírtelo, me ponen por favor, entendido, copiado, como me dice Isadora, en, copiado y entendido, ¿sí o no, Viviana? Viviana, ok, una elección, y esa elección es papá Dios, punto, ¿y qué hago con el resto? Ay, pero yo quería verde, ay, pero yo quería azul, ay, yo quería morado, ay, no, yo quería rojo, Mira, no, y me y me deja de estar cambiando de cosas, Suelto. Miren que él con las manos libres, entendido y copiado, Luz Elena Vélez, mi amiga del alma, y lo más es qué rico que estás en este reto de 45 días, qué maravilla. Copiado y entregado, ¿qué lapicero tengo en mi mano? Morado. ¿Qué voy a hacer durante toda la clase en este momento? Escribir con Morado hacer todo con morado ay Marimelda pero es que es muy aburrido ay Marimelda es que una sola cosa a la vez sí porque la mente solamente materializa en aquello que se enfoca, escríbame eso la mente solamente materializa aquello en lo que se enfoca y, y este es el color morado que nosotras con el que vamos a trabajar un solo y una sola cosa a la vez hasta ahí son pasos que tenemos que hacer. Yo me levanto y cuando me levanto me pongo la armadura de Dios para hacer un pacto con Él. Entonces es una decisión. Nadie me va a poner el casco de salvación, el casco de la, de la salvación. Nadie me va a poner el escudo de la fe. Nadie me va a entregar la espada de la, de la palabra, la espada que es la palabra de Dios nadie me va a entregar el cinto de la verdad ni nadie me va a poner los zapatos porque es un mundo espiritual y en ese mundo solamente soy yo la que tomo la elección de vestirme antes de poner los pies en la tierra, son acciones que yo tengo que hacer todos los días, es una elección que tengo que hacer para hacer ese pacto con Dios, hasta ahí, Ustedes me van diciendo, ok, una decisión, Dios, listo, sí, copiado y entregado. Cuando ya, ya esta mujer Viviana, hermosa, me escribe que está entendido y copiado, entonces vamos a continuar porque aquí se trata de entender las acciones que vamos a establecer durante la rutina diaria. Óigame bien. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprendiendo hábitos que antes de levantarme de la cama me voy a poner la armadura de Dios y me voy a poner el casco de salvación, me voy a poner el escudo de la fe, me voy a poner el cinto de la verdad porque la única verdad que existe es que nosotras somos hijas de Dios y que merecemos ser libres y me pongo los zapatos así voy a ponerme los zapatos, que es el calzado del Evangelio, de la Palabra, y vamos a caminar en la, con la Palabra de Dios con autoridad. Entonces, retomo, ¿cuál es la señal número uno? Comenzar una nueva vida. Mujer, usted quiere comenzar una nueva vida. ¿Usted quiere comenzar una nueva vida? Y solamente hay dos respuestas. Voy a poner el morado acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál era el otro? ¿Sí o no? Eso es lo único. O usted dice sí o usted dice no. Pero no me diga, Ay, no sé, vamos a ver, espérate un momentico que me voy a ubicar. Hola Ginelli, qué rico que estés aquí, me encanta. Eh, sí, sí es sí, ¿cuál es el sí, el rojo o el negro? Escoja. Negro rojo, negro rojo. Ah, esto era la, la pastillita rojo o la pastillita azul. Sí o no, sí o no, sí o no. Necesito un color. Ok, entonces yo tengo que escoger, mientras yo no escoja no puedo continuar el rojo, perfecto, Ginel, vamos a trabajar con el rojo, entonces yo ya voy a, a tener un pacto con Dios y todo es en, en el sí y en el amén, y yo lo tengo que creer, porque para poder crear algo, yo lo tengo que creer con el corazón, y ahí es donde viene el, la fe, porque nosotras estamos trabajando por fe, porque la mujer del futuro, tuya y tuya, están en el futuro. Y es una mujer hermosa, radiante, empoderada, una mujer que habla con propiedad, una mujer sana, una mujer próspera, una mujer maravillosa. Esa es la del futuro. La que está aquí hoy está más toteada, desbaratada, enlodada, vueltanada, pero ese es el hecho pero yo no voy a creer en los hechos que veo, en lo material que veo, porque lo que yo veo hoy es el fruto del pasado, pero yo creo que hay un pacto con Dios donde hay una vida nueva. Entonces, comenzar una nueva vida a partir de lo que tengo ahora, porque lo que tengo ahora, yo lo materialicé con los pensamientos del pasado, pero yo, en el futuro, soy una mujer nueva en Cristo Jesús. Yo soy una mujer restaurada. Yo soy una mujer restaurada y recobro mi identidad en amor. Porque yo tengo el fruto del Espíritu Santo, que es el fruto del amor. Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que asumir que si es verdad y creerlo, por eso necesito el escudo de la fe, porque la fe es algo invisible, es algo que no estoy viendo. Entonces, porque ahí me estás diciendo, ay Marimelda, pero es que yo que tengo aquí dolor, que no soy capaz de pararme. La otra me está diciendo sí, pero es que yo que ay todavía yo no estoy lista para salir a la calle. Y la otra me está diciendo no, Marimelda, pero es que eh, eh. o sea esa no es la verdad, porque la verdad os hará libre. Si no es la verdad, porque la verdad es otra. Es muy distinto, usted es una mujer libre. Entonces, tengo que empezar a comenzar esa nueva vida. ¿Y cuál es la señal número dos, marimelta Dijimos que habían dos señales. Ya trabajamos esta señal número uno, que es comenzar una nueva vida. La señal número dos tiene tres. Variables, sí Yo el, esta foto se las voy a poner en el, en, el, en el blog Y se las voy a poner en el grupo Porque eh, esto es lo que hay Yo no voy a ir a diseñar otro diseño en otra parte Porque este es el diseño original <risa> ¿Sí o no Ginelli? Este es mi diseño original, aquí no hay otro Esto es lo que hay Y al que le guste que le guste, y al que no le guste, que no le guste, porque esta es mi obra de arte, y cada una de ustedes debe valorar sus resúmenes, y cada una de ustedes debe valorar su vida. Entonces, el resumen de cada una es único, y lo deben de publicar, y lo deben de exponer, porque ese es su... Dios ama a los garabatos. El día que que, eh, no me acuerdo en dónde lo dice lo voy a buscar para para ustedes que les gusta saber eso eh, Dios ama los garabatos y yo soy una obra de él en restauración yo soy una obra de Dios en restauración yo me estoy restaurando yo me estoy recuperando yo me estoy reinventando yo me estoy renovando yo eh, al que no le guste aunque le asuste esta es mi obra, y nosotros nos estamos perdiendo en el mundo, ¿saben por qué? Porque estamos buscando que esté el diseño perfecto, ¿qué más diseño perfecto que este dibujo, por Dios. Y cuando usted vaya a hacer su dibujo, ¿qué dibujo más hermoso el que vas a hacer, Viviana? Y el dibujo tuyo, Ginelli, ¿qué dibujo tan precioso? Las que trabajan con niños saben que a los niños... Hay que decirles, me encantó ese dibujo porque veo que entendiste lo que quería expresar. ¿Ok? Entonces, señal número dos. Fin a la vida antigua. Fin de la vida. ¿Cuál vida? La antigua. Y tengo que empezar a ser una mujer más dura. Nosotros, las mujeres que tenemos ya edad adulta. Marimel, ¿cuál es la edad adulta? Bueno, biológicamente a los 21. Pero yo me puse adulta a los 50. <ríe> hay niñas de 55. Hay niñas de 45. Hay niñas de 35 Y a los de 20 no le hablo Porque los de 20 no están aquí en la sala Un muchacho de 20 años Todavía está por ahí en, el, en Egipto Paseando, jugando, divirtiéndose Pero nosotras ya pasamos el río Jordán Acuérdense Las que estamos aquí Ya pasamos el río Jordán O están en el desierto Pero ya vivimos ya fuimos al infierno. Ya nos enlodamos. Ya nos revolcamos como un marrano en el pantano. ¡Ay, qué risa! Ya ya nos desvalorizamos. Ya no, no, nos ensuciamos la ropita que nos mandaron vestiditas de blanco, lo más de lindas. Y fuimos y nos empantanamos por allá. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Elvia? Pero... Ya, vamos a vestirnos, a bañarnos y a peinarnos. Hay <risa> que le guste aunque le asuste. Y tengo que tener autoridad, Señor, ayúdame, para yo tener y recuperar la autoridad que Dios me dio. Dios me dio un espíritu, no de temor, sino un espíritu de amor, poder, amor y dominio propio. Sí, yo ya pasé el río Jordán. tú y yo ya lo pasamos, Viviana ya estamos en la tierra prometida, pero en la tierra prometida también tenemos que hacer pactos con Dios. no lo, Los pactos con Dios los tenemos que hacer. Entonces, comenzar una vida nueva implica ponerle fin a la vida antigua y tener madurez. Nosotras a veces somos unas niñas encerradas en un cuerpo de 45 años. Estamos como buscando la corona que no sabemos dónde la dejamos. Exactamente, Ginelli. Exactamente. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las señales? Entonces, María Imelda, ahí se divide la madurez. Fíjate que aquí está la madurez. Aquí en, en, en este... Aquí está la madurez, ¿sí? Pero la madurez tiene tres variables. La madurez tiene tres variables. Mira, Vivi, eh, para ti que estás haciendo los resúmenes, tiene tres variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las señales que me dicen a mí que yo soy una mujer madura? Porque yo ya soy una mujer madura. Y cuando yo tengo un pacto con Dios, significa que comencé una nueva vida, que tengo fin a la vida eh, del mundo, de enlodarme en el pantano, de desvalorizada, de, de mujer de, eh, que eh, no cree en nada, de, de la que está perdida, de la que es orgullosa que se cree la, la gran cosa, esa vida ya es la antigua, ahora vamos a, a tener una vida nueva, pero vamos a empezar a ser maduras. Y Marimelda, ¿y qué necesitamos para ser maduras? ¿Cómo yo sé que soy una mujer madura? Ah, escríbame esto, por favor. Usted necesita tener estabilidad emocional. Usted no puede. Ay, es que como estoy en un desánimo hoy, no, no tengo ganas de hacer el reto y no voy a entrar al 11-11. Porque, pues, yo no tengo ganas y yo no voy a ir a la escuela. Yo no voy a abrir la escuela. ¿Qué tenés, Imelda? Ay, no, la escuela no se abrió hoy porque María Imelda emocionalmente no está bien. ¿Cómo así que la vida mía depende de que si yo estoy bien o no? Primer señal de que usted no es madura. Usted es una inmadura. Ay, es que... Estoy muy triste. ¿Cuáles son las tres variables de la madurez? Sí, mi amor. Viviana, gracias por preguntarme. Estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Responsabilidad. Las puertas se abren a las 11:11. 11. Tiene que ser que usted esté grave en el hospital porque pasó algo grave o se, o, se, o, se, o no hay redes o no hay señal y se cayeron todos los sistemas o pasó una cosa extraordinaria, pero de resto usted tiene que abrir las puertas de su negocio, señorita. Y usted sabe quién le estoy hablando, para no decir nombres aquí, porque no me gusta. Cada una de ustedes tiene que levantarse y abrir su negocio. El, la que vende las papas, abre el de las papas, la que vende... Eh, los chicharrones, abre lo de los chicharrones. La que uh, uh, tiene la escuela de niños, abre la de niños. La que eh, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a trabajar. Yo necesito tener responsabilidad. Porque no puedo depender de que si me siento bien o me siento mal. No señora, se paró y se fue. Estabilidad emocional es la número uno. Responsabilidad es la tres. La variable número tres me los vas escribiendo, Vivi, si quieres, y entonces ya me doy cuenta que, que estamos bien. Y la número dos es responsabilidad, y la número tres es autonomía y toma de decisiones. Yo tengo que ser una mujer autónoma, que toma decisiones, porque nosotros tomamos decisiones, mira, Tomamos primera decisión, hacer un pacto con Dios. Segunda decisión, soltar los dioses falsos. Primera decisión. Segunda decisión. Otra decisión entre el sí y el no. Entonces, decisiones tomamos todos los días. Estabilidad emocional. Responsabilidad. Y tercero, autonomía y toma de decisiones. Esas son las tres variables que me identifican a mí como una mujer madura. Perfecto. Mi negocio no depende de mi estabilidad emocional. Mi vida no depende de mi estado emocional, porque Dios me dijo... Usted ya está en la tierra prometida y cuando uno pasa el río Jordán y deja el, de, y deja el eh, Egipto y deja el desierto, pasa el río, vio las obras de Dios. Una mujer que es escritora, una mujer que tiene dos hijos, una mujer que, que tiene creatividad, una mujer que es diligente, una mujer que tiene dos. ¿Cuántos hijos tienes, Viviana? Tres hijas. Tiene Viviana. ¿Cuántas hijas tiene? ¿Cuántos hijos tiene Ginelli Dos. Eh, mi hijadora me dirá, María Inmenda, pero yo no tengo hijos, pero usted ha hecho una vida. Y usted tiene muchas cosas en valor. No solamente las que somos madre somos el elegidas. No, señora. Es, es un, es un, no está, no es un error. Entonces, usted ya ha pasado y ha sido testiga de que Dios existe, porque él ha sacado de muchas cosas en el pasado. Tengo una perra hija, exacto, entonces también, para aquella mujer que no tiene un hijo, pero que tiene una perra hija, pero que tiene un esposo, que tiene, que tiene, eh, también ha formado un hogar, entonces, es muy importante que entendamos eso. te voy a y resumiendo para que eh, veamos el cuadro completo, ¿sí? Veo que están tomando bien notas y veo que hay un orden en, el, en, el, en esto. ¿Qué estamos haciendo? Cada una va a decir, bueno, yo estoy restaurando mi identidad en amor y en Cristo Jesús. Y estoy haciendo un pacto con Dios. Y... ¿Cómo yo sé que yo estoy haciendo un pacto con Dios? ¿Cuáles son las señales de que yo estoy haciendo un pacto con Dios? Bueno, hay dos señales. La señal uno es que yo tengo que comenzar una nueva vida en Dios. Y la señal número dos es que yo tengo que ponerle fin a la vida antigua y empezar a ser madura. Tiene tres variables. La señal número dos tiene tres variables fin a la vida antigua y madurez y yo como sé María Imelda que yo soy una mujer madura cuando usted tiene estabilidad emocional y usted abre su negocio independiente de sí y de las circunstancias excepto en casos extraordinarios como el que ocurrió hoy porque no viajaste María Imelda a, a México sabiendo que Hoy tenías que viajar porque cancelaron el vuelo, porque hay una tormenta de nieve y entonces esa tormenta de nieve es algo sobrenatural que está pasando, que no, lo, no tengo acceso a eso y nos tocó aplazar el vuelo para el lunes, porque no había vuelos para mañana, porque también se llenaron allá. Ah, o sea, no viajaste, no porque emocionalmente no querías, sino porque hay inclemencias en el tiempo y eso lo teníamos que respetar, hasta ahí les queda claro. Hay inclemencias en el tiempo, hay desastres naturales y pasan cosas sobre tempestades, cosas que nosotros, pues, ¿qué más vamos a hacer? O sea, hay momentos en que no... No podemos, pero eso eh, eh, está ajeno a mi emoción. Perfecto. Tengo que tener responsabilidad. Yo soy la responsable de mi vida. Y tengo que tener autonomía. Ay, es que espérate que le... No, a ver. Hay unas decisiones que yo no tengo que preguntar. Espérate, es que yo le voy a preguntar a ver si tiendo la cama, como así, esa pregunta no se hace. Amor, ¿será que tiendo la cama? Amor, ¿será que me baño? Amor, ¿será que me pongo esto? Hay decisiones que usted no puede preguntar. Usted tiene que tener autonomía. Comenzar una nueva vida en Dios, ponerle fin a la vida antigua y madurez. Exactamente entonces vamos a ponernos con autonomía y a tomar decisiones y todos los días tomamos decisiones pacto con Dios tiendo la cama sí o no arreglo tal sí o no tomo decisiones todos los días listo entonces hay una, hay una parte que yo necesito trabajar para restaurar mi corazón y entonces de qué corazón y cuál es el corazón que agrada a Dios total, yo soy la responsable de mi vida, no hay nadie responsable de tu vida ni el gobierno ni su esposo ni su esposa ni sus hijos ni su papá, ni su mamá usted tiene que convertirse en su papá y en su mamá aquí y ahora porque ya nosotras somos amaduras. Es que la madurez es muy linda. Copiado y entregado. Perfecto. Entonces, a mí me quedaba como hacer un pacto con Dios. Teníais que el rito de la circuncisión señala a Israel como el pueblo del pacto con Dios. Ok. Y yo decía, ¿y uno cómo se va a circuncindar? Ese tema está como que no entiendo. Y resulta que la circuncisión es la del corazón. Y yo tengo que tener, para restaurar mi identidad en amor, yo tengo un corazón que refleje el amor. Yo tengo que tener un corazón que refleje el amor. Y el amor tiene que empezar a ser un fruto. la pero es que yo no... Yo todavía no estoy lista, pero, pero, pero eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Pero es que eh, yo me siento como insegura, pero es que eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Y para eso es que está el reto. El reto está para que nosotros todos los días vamos identificando qué es lo que tenemos que renovar. Acuérdense una cosa muy importante. Ya vimos esta parte. ¿Sí? Ya, hoy ya tenemos suficiente información. Vamos a trabajar los próximos 45 días. Y hoy es el día número uno. Les recomiendo a las personas que acaban de comenzar, así nosotros vamos más adelante, porque este video va a quedar guardado y lo vas a ver porque el tiempo en el internet no existe y este siempre va a ser el ahora cuando veas el video, el video es ahora, entonces ahora te recomiendo que tengas un cuaderno este cuaderno nuevo porque este va a ser la nueva vida que nosotros vamos a tener vamos a empezar a escribir una nueva vida y lo vamos a hacer en los próximos 45 días donde vamos a preguntarnos todos los días vamos a decir cómo restaurar mi identidad en amor cómo restauro mi identidad en amor hoy Día número uno del reto de 45 días con la mujer del futuro. Porque hoy tú no estás viendo a esa mujer, porque esa mujer todavía está eh, eh, un poquito embolatada. Pero sí sabes que en el futuro de 45 días vamos a poder materializar. Porque hay una promesa que yo sí le creo a Dios y está en el sí en el amén. Y Dios no es un hombre para decir mentiras ni para arrepentirse, porque yo le tengo que creer a esa promesa. Es como imaginarte a esa Viviana de 40 en 45 días. Es los hechos son estos que estoy viendo. Mi imaginación, tú no me la puedes ver. En lo invisible, tú no lo puedes ver. Pero tú sabes y tienes que creer con el corazón de que así va a ser. Y por eso tengo, tengo que decirte que tienes que creer. eres Si eres capaz de creer, eres capaz de crear. Y vamos a trabajar. Por eso dije, cuando me levanto, me pongo el escudo de la fe, porque lo invisible solamente lo ves tú en tu imaginación. Nadie más, nadie más. Nadie más. ¿Quién me ve quién me ve lo invisible? No, pero lo material sí lo puedes ver. Pero esto yo lo hice en el pasado. Creer en el corazón y crear con la boca. Yo que me eso cinco y crear con la boca, hablar con autoridad. Declaro con autoridad, con una voz más, más fuerte, como, como cuando uno regaña a Mía. Y le dice, Mía, no vaya a hacer eso, con autoridad. que nosotras vamos a tener que recuperar esa autoridad. Entonces vamos a, a trabajar esa, esa, esa parte, entonces te recomiendo, eh, si eres la primera vez que llegas, también muchachas, inviten a, a, a personas que ustedes quieran que hagan este reto, mándenles el link para que entren al, al grupo, porque cuando nosotras hacemos una comunidad y hacemos una tribu y todas queremos restaurar nuestra identidad en amor, todas queremos lograr un propósito en común, cuando hay dos o más en nombre de Dios, ahí estaré yo, entonces, si yo tengo a Viviana, tengo a Isadora, tengo a Ginelli, tengo a Adriana, tengo a Humelia, tengo a, bueno, eh, no, no las miento a todas porque son los nombres que estoy viendo, el, tengo a Lucelena, Voy a nombrar las que estamos. Tengo a Isadora, tengo a Lucelena, tengo a Carolina, si sí está Laura, si sí está Giselle, en fin, cada una de ustedes, en la medida en que nosotras nos unimos y tenemos un objetivo en común, no que cada una, no, no quiero que confundan el objetivo, las todas queremos restaurar la identidad. Pero no que todas nos vamos a aparecer, no, cada una tiene una identidad. Es como esta identidad. Esta este es mi identidad, esta es mi, mi, mi huella. Y cada una de ustedes tiene una huella. Pero todas podemos juntar esas huellas. Entonces va a ser una huella mucho más grande y vamos a estar empoderadas. Y empiecen, a, para eso es el grupo de WhatsApp, muchachas, para que ustedes publiquen. ¡Ay, pero Marimelda, es que ese dibujo mío quedó muy feo! ¡Ay, pero Marimelda, yo voy a estar publicando una foto todos los días de que estoy caminando con Maya! ¡Sí! Es que esa es tu rutina, diaria mi amor, tú tienes una perrita muy linda. Y todos los días sales a caminar con ella. Ay, pero Marimelda, y yo voy a poner una foto todos los días y de que estoy tendiendo la cama. Sí, es que tender la cama es una decisión. Pero es que, y, y yo voy a poner todos los días que le hice el almuerzo a mi, a mi hijo. Claro, si usted es la reina de ese hogar y sin usted no existiría un hogar. Si usted es esa mamá hermosa, divina, usted es esa esposa que cuida a su esposo. Es que ya se nos, como que se nos olvidó que, que, ay, yo no sé para dónde nos fuimos, como si la que hace la comida no, no es mujer, esa es una, una guisa, eso no es una guisa mi amor, usted es la gerente del hogar, usted es una mujer hermosa, ay pero es que yo cambiándole pañales a los niños, Señor, ayúdame para que esta mujer entienda que es que ella vino aquí con un corazón de amor y por eso nosotras las mujeres somos las jefas del hogar. Por eso nosotras las mujeres somos el núcleo del hogar. Porque si nosotras las mujeres no existiéramos y nos convirtiéramos en hombres, no habrían hogares en el mundo. No habrían hogares en el mundo. Se acabarían. ¿Quién cuida a los hijos? Dios mío. ¿Quién va a cuidar a los nietos míos? ¿A quién se los van a dejar? <risa> sí, ya me vi, tomé y tomé fotos y selfies para pasar mi foto de mi agenda, me encanta. Publíquenlas, pónganlas en sus historias. Lo de ustedes vale, lo de cada una de ustedes vale, vale muchísimo. Empiecen a amar eso que hacen. Esta es mi obra de arte. Esta es mi obra de arte. Es que no hay un dibujo más hermoso que este. El de Viviana es el más hermoso. Es como cuando uno tiene un hijo. El más hermoso es el mío. ¿Sí o no? Ginelli, Carolina. ¿Sí o no? Bueno, mujeres hermosas, eh, declaro con autoridad. Perfecto, mañana con la ayuda de Dios nos vemos, porque mañana voy a estar aquí, pero el lunes voy a estar viajando, pero el hecho de que yo esté viajando no quiere decir que no se haga el reto, vamos a ponerle eh, a, a estos próximos 45 días, eh, voy a estar, voy a, a, a abrir el negocio, eh, pero si estoy viajando, obviamente yo les aviso, no voy a estar a las 11.11 .11, pero en el primer momento en que tenga internet y lo pueda hacer, entonces yo también voy a asumir qué es lo que tengo que asumir. Las acciones de una mujer madura con responsabilidad. I love you so much. las amo mucho, mucho, mucho y vamos a restaurar esta, esta identidad en amor con Dios y vamos a restablecernos y vamos a estar en Cristo Jesús, amén, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nosotros vamos a valorarnos listo, gracias por tanto valor agregado para con nosotras, claro, mi muñeca hermosa, esa es nuestra misión la misión es empoderarnos y creer en el corazón y crear con la boca, con la autoridad. Amén y amén. Chao, mujeres hermosas, las amo. Mañana nos vemos con la ayuda de Dios. Chao. Chao.